Yo soy de un municipio que se llama Libres Puebla. Ahí eh, las oportunidades de estudio son difíciles, ya que soy de familia de bajos recursos. Entonces a las mujeres regularmente no se les da estudio porque pues, dicen que se casan y no vale la pena invertir. Entonces nosotros, la mayoría que somos de ahí y tenemos familia aquí, pues nos venimos a la capital para mejorar, estudiar, trabajar, tener una vida pues, mucho mejor. Trabajo desde los 12 años. Salí de la primaria y me vine para acá. Cuidaba niños con mis hermanas al principio. Prácticamente el cuidar niños implica otras actividades en el hogar. Entonces a mí la verdad es que no, no soy muy... No me gusta mucho, entonces por eso busqué otros trabajos. Vendía ropa, vendía fruta. Regularmente yo creo que cualquier trabajador necesita adaptarse y hacer lo que le, le diga, ¿no? Solo es seguir instrucciones, por alguna razón te las dan. Entonces si tú las sigues y eres bueno en lo que haces, es cuestión de tiempo que puedas mejorar y puedes aspirar a más, ahí o en otros lados. Yo tengo sobrinos, entonces yo creo que el, el que te vean, que te levantas, el que te vean que, que quieres algo más, creo que es importante, porque ellos se pueden inspirar o puedes inspirar a tu mismo compañero que te ve y que quiere ser a lo mejor como tú, porque parece que no, pero o nos vemos como insignificantes a veces, pero a veces tenemos ese poder de, de que puedes contagiar al otro de ser alguien más o no ser como los demás.